Señores, sale familia. Circula audio sobre licencia de motores. Un audio que circula en las redes sociales de mensajería explica que supuestamente quien tenga la licencia de conducir, categoría número 2, no tiene que registrar su motocicleta o pasola. Según el audio. Los motores y pasoles están cubiertas por la licencia categoría número 2. Dice que hace la advertencia porque las autoridades no están informando sobre esto porque solo están recaudando impuestos. Este, este, este es un audio que, que es del de mismo Brian Lee que anda circulando en las redes del eh, cómo es vaina eh, intran qué es lo que sí es, el director eh, del Intran. director del intran provisión. escuché eso donde él dice que las personas que tengan la licencia número 2 le cubre también para vehículo y pasola y que supuestamente eh, la, eh, no se le ha informado a la población cómo se debe porque se, se dice que el gobierno quiere acumular impuestos para recaudar fondos por el impuesto y ese tipo de cosas porque tiene, eh, para recaudar dinero y ese tipo de cosas entonces ese fue un adiós que me llegó esta mañana y como vemos ya eh, ya se está acercando el día que di que después del 20 antes del 20 la gente está preocupada la gente en la calle yendo a sacar su su licencia ese tipo de cosas entonces no llegó esto mira la fila la, la fila lo larga que son en mi sector ahí hijo eh, bonito llega muy larga la fila, sí, la sí, está esa sí, fila. Para, para el registro de motocicletas. claro Señores, vamos vamos estamos llamando a nuestro hermano brian lee que es el que director plico, provincial del intran a ver si nos comunicamos con él eh, para que él nos explique y le explique a la ciudadanía Sí. Eh, el audio, no te no, no el audio, eh, no lo pusieron nada. No. Si no, siquiera lo no podemos poner aquí. No. Okay. Sí, con las la imágenes, por favor. Ahí está, de temprana, vamos a escuchar. Quiero darle la tarde, las buenas tardes a todos estos riesgosos que están por aquí. Esta nota de voz es para. Orientarles en algo en cuanto a la licencia que tienen que ir a sacar para sus motores, pasolas o lo que sea que tengan de dos gomas que sea de motor. Si usted tiene licencia de conducir de vehículo categoría 2, usted no tiene la necesidad de ir a sacar más licencia porque esa licencia le vale para cualquier vehículo de motor que sea por debajo de esa categoría y los motores. Y las pasolas son por debajo de la categoría de los carros. Entonces, esa licencia le cubre. Escuchen bien, para que no vayan a gastar dinero de balde, que lo que pasa es que ellos no le están informando sí, sí, a la sí. población porque ellos lo que quieren es recaudar impuestos. Y como la población es media... Muchos, bueno, no son bien informados en cuanto a la ley, la población no sabe que la ley les faculta a que si tienen una licencia de categoría 2, no necesitan más licencia para ningún tipo de vehículo que esté por debajo de esa categoría. Ya ustedes están orientados, están informados. Cualquier cosa, tiren por aquí. Tiren por aquí pero... so, no, no, no, chuepe, creo, no, no, no, no creo que sea ese audio sea de Brian Lee, pero él tiene razón en parte. Me parece que es así. Si usted tiene categoría 2 de la licencia, no tiene necesidad de sacar la licencia. O sea, de sacar la licencia para Ojo. Si no es así, lo que voy a decir, que me desmientan. Usted paga el impuesto en el Ban Reserva y le dan un link para usted eh, imprimir lo que es el sello en el casco. Si usted tiene la categoría 2, no tiene que hacer la fila. Simplemente tiene que imprimir lo que le dan en, en el, en el Ban Reservas, como usted paga su impuesto, y va y lo imprime en cualquier centro de Internet. Y se lo pone al casco si tiene la, la categoría número 2 la licencia. Si no tiene licencia, tiene que ir a sacarla aquí en, en, en estos puntos que está en la avenida Frank Grullón, en Obras Públicas, en la oficina de obras públicas. Eh, más adelante me informaron que van a poner más puntos. Porque un solo usted está viendo que eso da la, eso llega a mi casa después del puente. Esa fue, ¿no? Entonces, hay muchas personas que trabajan y no pueden ir. Deben dar una prórroga. Me dice que van a dar una prórroga y van a instalar más eh, oficinas, porque una sola para, para la provincia de Duarte. No, no, que haya, puede, más porque porque haya más facilidad, porque para todo no va a dar Y tiempo. la gente debemos, debemos registrar, orientarnos, educarnos en lo que es vial y también registrarnos porque en, todo, en todos los países cuando llegamos de inmigrantes cumplimos con la ley. Claro, Eso es así. claro. claro Entiendo, debe, debe de organizarse un poquito más, porque es que Está bien, hay que sacarla, pero hace una fila tan larga así. Tú, y tú, que no vale no, el tiempo. A las 4 de la mañana te encuentras gente ahí. Sí, Vendiendo turnos, están vendiendo los turnos también. El dominicano le busca a la, la vuelta, vuelta todo el todo. mundo. Eso, eso sí. no es que diga. Así es, si ponen más oficina. Hay más, más facilidad, así. porque más ahorita facilidad. a las 5, 2, 6 está cerrado. Entonces claro. la gente que hizo hora, se tiene que ir, volver al otro y no sabe si le pasó lo mismo al otro día. Claro, claro, yo voy a andar un tiempo a pie. <ríe> no aguanten eso. <ríe> No, yo creo que eso... Hasta eh, que se regule un sí, poco, sí. que uno pueda ir de un pronto y una filita de cinco gente. Yo voy y hago mi diligencia, pero mientras tanto camino a pie y en bola. ¿No me voy a poner loco? ¿Este gobierno no me voy a poner loco a mí, no? <risa> es toda, toda esa <risa> vaina que se le ha cogido a eh, Bueno, sí. lo que están, no hay gobierno, porque siempre le queremos echar la culpa al gobierno. Lo que están jodiendo ahora que implantaron eso. Cuando tú vayas a sacar la pasada nueva, pie. La, la que tú vas a comprar, porque eso tiene que decir, tú ves. Que tú estás pie porque tú vas a comprar una nueva. Sí, mientras tanto, entiendo, hasta mientras que... Tanto. Y no, y, y si la compro nueva, la dejo para que haya hasta que pueda regular, porque no se puede andar en la calle, sí. Entonces no. andamos en pie. Hasta que entonces hay que ande a pie se tenga que tener un número para caminar pies a pie. Nada <risa> <La> más falta... Ella <risa> hay una película, ella hay una película, como que te dan sí, vida, que te pasan... No. Dale, de YouTube sí. Te pasan de que vida. Sí, la que te pasan... Nada más falta que a los que andamos a pie también Dime. nos quieran poner Y esto, te, te que roban, tienen que un pedirme. Sí, sí. Ahora hay que andar sí, con un le número, le matie, como que un, ¿no? un preso, en la cabeza, un, un capo con un No, nombre. así es, porque <ríe> cuando tú te empantes, te, esa cámara te agarra ese caco ahí, ¡fuá! Vamos a hacer una chequeadita aquí a uh -huh. este caquito. Ahí le salgo a la familia, vamos allá. Allá en a, a, a las 5 de la mañana. <ríe> no, <ríe> Digo, a esa, hora, a esa hora te editando, él. ¿eh? Sí, está editando. Eh, sí, edita esto. a esa hora. A veces, a veces. Sí, a veces. Y eh, del mismo en pelota, como los gigantes de Cibao. ¿Cómo? Bienvenido al señor Villalona. Hola, hola y saludos a todos. Buenas, buenas, buenas. ¿Dónde está Villalona? ¿Qué es eso, Villalona? No, eso es ajeno. Eso es privado. Ah, no toma. <risa> ya, bueno, yo no pregunto. <risa> <risa> ah, no, no, ah, bueno. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. Hermano, hola, por favor, hermano. Néstor Flow le habla aquí de los Osobrosos. Saludos, saludos a todo el público que ve los osobrosos hasta ahora. Estamos activos, le estamos para llamando servirle. para que usted nos explique sobre el registro de la motocicleta. Que el que tenga la licencia número 2 no tiene que hacer mm -hmm. esa. Categoría fila. 2. ¿Es cierto o falso eso? Mira, eso es una información que rodó por las redes falso. Incluso la gente que hizo esa información ya está siendo sometida por, eh, por esa información que fue divulgada de una manera, creo que hasta irresponsable de su parte, porque la misma ley establece en el artículo 201, si no me equivoco, sobre lo que es la, la licencia de conducir y sus diferentes categorías y la dimensión que abarca cada categoría. La ley establece, sobre o en el párrafo del 201, el párrafo 3, establece que las personas que posean la licencia categoría 2, 3 y 4, y especialmente la 3 y la 4, podrán manejar categorías inferiores, exceptuando la categoría 1, que es una categoría especial para conducir vehículos de dos ruedas o tres ruedas. Así es. Solo así establece la ley. Ok, ok. Brian, en cuanto a, a, a estas largas filas a tempranas horas de la mañana, eh, ¿Están buscando alguna otra opción para que los ciudadanos que, que trabajan, los que no tienen ese tiempo, puedan registrarse? Porque es de muy interés en la ciudadanía, Franco Macorizan, en registrarse. Mira, posible para que a partir de la próxima semana podamos recibir otra unidad eh, móvil de registro de motocicleta donde podamos brindar un servicio a una mayor cantidad de personas ahí. ¿por qué no también más ágil para que pueda agilizarse el, el proceso y que las personas no tengan que sufrir esas largas filas? Es... Además de que también estamos viendo la posibilidad de mover el punto principal que tenemos ahora hacia otra parte donde los motoristas y los usuarios que vayan a, a registrar su motocicleta y a retirar su licencia de conducir categoría 1 se encuentren en unas condiciones más humanas. ¿Es cierto que pueden ir a la reserva a pagar el impuesto e imprimir lo que es el sello? Mira, se, eh, hay varias formas de pagar. Se puede pagar por tarjeta de crédito. Se puede pagar eh, presencial allá con la tarjeta de crédito débito o en efectivo o se puede ir al banco y pagar el, el impuesto correspondiente al registro de motocicletas, que son 600 pesos. Ok, pero ¿ese registro se puede imprimir en, en lo que es un centro de internet y se coloca en el casco? ¿O tiene que ser obligatorio en la oficina? Tiene que ser obligatorio ya porque esto es un papel especial que se lo coloca. Ese papel lo primero es que no se degrada, ese papel no va a sufrir maltrato y además de que es un, una pegatina reflectiva que no importa la hora de la, del día que sea, siempre se va a ver. Ok, ok. Eh, sí. Muchas gracias, Brian, eh, por atendernos la llamada. El director del INTRAN en la provincia Duarte, orientándonos con Ay. lo que es eh, el registro de motocicleta, que todo el mundo está preocupado por eso. No, y gracias a ustedes eh, por darnos la oportunidad para que también la población se, se entere y se nutra. Y invitar a esa población que vaya y acuda que esto viene todo en pos de la seguridad ciudadana y de brindar un servicio más eficaz en materia de seguridad a todos los ciudadanos de nuestro país. Ok, hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Brian Lee. Gracias al elenco. Igual. Gracias. Está todo bueno, ahí seguimos. está todo aclarado sobre el audio que anda por ahí en las redes. Ya aclaró ahí nuestro hermano Brian. <risa>